de youtube espero que estén muy bien en serio por favor suscríbanse de like y activen la campanita para más contenidos de esto en serio yo agradecí mucho en la anterior vez que me apoyaron mucho eh, gané 8 suscriptores eh, eso es lo que me dice las estadísticas de youtube bueno entonces eh, por favor eh, en este vídeo hagan yo en serio se les agradecería de corazón eh, por favor eh, denme información de para el próximo video, o sea Por ejemplo, eh, oye Mi próximo video es de Información de procesadores O algo así, entonces por favor Háganlo, yo, eh, yo les voy a hallar todos los comentarios que me digan eso Y les voy a colocar Coyocardial Y un corazón, entonces ahora Comencemos, ¿Qué es una memoria RAM? Bueno, la memoria RAM es un Componente básico en cualquier eh, Equipo, o sea, está para Computadores, celulares, Tablets, etcétera eh, su formato más extendido es el de un PCB. Bueno, pues eh, son mini procesadores que ayudan a almacenar o a mover la información más rápido en tu computador. Bueno, su función principal es almacenar datos e instrucciones para que se puedan ser accedidos por otros componentes básicos. De manera que evita que tengan que volver a pasar por el procesador o incluso por la tarjeta gráfica. Cuando encendemos el PC y arrancamos un juego, esta carga una serie de datos básicos que necesita en la memoria RAM y se mantiene en ella de forma permanente o hasta que necesite sustituirlos por otros datos. Un ejemplo sería al cambiar de misión o de mundo e iniciar un nuevo proceso de carga. Pues eh, optimiza más tu rendimiento en el computador en las cargas. Eh, pues eh, hay varios tipos de memoria RAM: 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB. El máximo de GB es 128, si no me equivoco. Sí, es 128, sí, el 128. Eh, pues eh, ese sería todo. Bueno, no todo. Eh, sería la máxima cantidad de gigas de RAM que, se, que están disponibles, o sea, no hay más. Bueno, entonces voy a hablar un poco de ellas gigas de RAM. Pues eh, para que no tengas como un pico botella por así decirlo, o sea, que no se te bajen tanto los FPS, eh, pues te recomiendo una eh, ¿te? te recomiendo una memoria RAM de 8 gigas por lo menos. Pues, tú vas a decir, antes en mi computadora va a ser mayor si tengo cuatro gigas de RAM. No, eso es bueno, la verdad, pero para otras aplicaciones se pide más, se, se requiere más. Entonces, eh, pues, eh, digamos, un ejemplo sería que, o sea, aunque tengas un eh, una tarjeta gráfica de ellas mejores, aunque tengas un procesador de ellas mejores, si no tienes una RAM muy buena, o sea, digamos, de 2 GB, pues vas a tener picote ya que es como, eh, digamos, vas a 200 FPS y un momento a otro que se te bajan a 2 FPS y te suben. Eso es porque la memoria RAM que está muy sobrecargada, podría decirse. Entonces, eh, sí te recomendaría una de 8 GB porque, eh, pues, eh, son mejores, o sea, económicamente hablando y... Pues, eh, De experiencia también yo digo eh, Yo tengo una de 4 con gigas, Es buena ya de 4 con gigas, Pero no... No... y sirvo a algunas aplicaciones Algunas aplicaciones me piden eh, 8 gigas de máximo Porque tú tienes 4 Entonces, tú puedes seguir eh, Utilizando ya aplicación Aunque te, aunque te pidan más gigas pero vas a tener mucho ya, por así decirlo, mucho, te va a ir muy proyectado, o sea, se te va a literalmente a congelar la pantalla en un momento a otro y se te va a o sea, va a estar horrible si no tienes una buena memoria RAM. Entonces sí te recomendaría una de 8GB o de 16, que son una, o sea, son muy buenas económicamente hablando y... Bueno, entonces sí te recomendaría eso en... Pues eh, entonces sí depende de muchos factores eh, para que tu computador sea mucho eh, muy bueno. Pues yo te mira eh, digamos un ejemplo sería eh, Google Google Chrome consume mucha memoria RAM en serio en serio seguro o sea esa vaina eh, y, y, y el y el chupa ya memoria RAM literalmente o sea <ríe> es, es como si fuera un bebé y su mamá. Entonces, tú pues ya sabía que ellos lo decían. Y mamá, si no mal pienses eso. No seas cochino. De eso no me refiero. Me refiero a, a amamantarlos. Bueno, entonces, eh, literalmente, esto es lo que hace Chrome. Eh, literalmente, el hey, bebé sería Chrome. Y ya mamá sería ya RAM. Entonces, te chupa mucha memoria RAM. Entonces, eh, y esto recomendaría Firefox para que no les consuma tanta memoria RAM. Porque de verdad, o sea, Firefox es muy buena eh, búsqueda, o sea, tiene muy buena búsqueda. Es como un Google y Chrome, pero con, que consume menos memoria RAM. O sea, es mucho más rápido. O sea, me, me sorprendió cuando yo utilicé eh, Microsoft X, pues es bueno también. O sea, no consume tanta memoria RAM, pero el que menos consume es hasta que es Firefox. Es este el que menos consume. Firefox no es un virus. Descargué yo por Google Chrome. Desinstallé en Google Chrome. Dejen de utilizar Microsoft Edge eh, si es que utilizan. Y utilizan Firefox. Es un poco complicado de... De, que de entender al principio, pero después dices, ah, es como un Google Chrome. Entonces, eh, sí, si ya se recomiendo más eso. Y en el próximo video, si es que me apoyan este tal vez y les enseñe a cómo ver más rápido su computador y no tenga tantos bajones de fps espero que les haya gustado este video suscríbanse denle like y activen la campana por favor bueno hasta la próxima